Ciudadanos ofrece sus opiniones en torno al buen o mal accionar de los miembros de la Policía Municipal a la hora de llevar a cabo el proceso de recuperación de espacios públicos en esta ciudad. Bueno, a veces cometen algunos excesos, pues, pues, como es normal en todas las instituciones, pues, lo están haciendo bien. Que yo hallo que ellos están haciendo un trabajo bien, porque si queremos limpieza en la ciudad, ellos están trabajando bien, están haciendo su trabajo, lo que pasa es que esta sociedad no está acostumbrada a que a que lo ataquen de esa forma a que acostumbrado la ciudadanía poco a poco y, y educarlo con respeto a la organización Bueno, realmente eh, yo creo que la policía municipal debe ser un poco mejor entrenada. No entrenada porque realmente tú no puedes coger una persona de un barrio cualquiera y ponerlo a desempeñar un, unas funciones municipales sin conocimiento. Yo creo que la alcaldía de San Francisco de Macorís, de este municipio, debe ser más sensible. No estamos en Suiza, no estamos en Alemania. Es una ciudad que carece de trabajo y la gente necesita ganarse el pan honradamente. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.